hoy veremos señales periódicas pero cómo afecta la suma de señales peri periódicas el periodo resultante. Para eso vamos a ver diferentes casos. ¿Qué pasa si sumo dos señales con el mismo periodo? ¿Qué pasa si sumo dos señales donde un, per un periodo es múltiplo del otro? ¿Qué pasa si sumo dos señales donde la razón de los periodos es igual a un número racional? y si la razón de, ese, de, lo, de los periodos es un número irracional, y finalmente, si la razón de esos si la relación entre esos dos periodos es un número real. Empecemos entonces con nuestro tema, que puede parecer muy trivial, pero tiene algunos, algunas circunstancias que hay que tener en cuenta. Deseamos saber cómo se afecta la periodicidad de una señal cuando se suma cuando ese resultado de la suma de dos señales en particular o sea tengo dos señales que son periódicas y si se suman de eso a saber si la periodicidad cambia y cómo va a cambiar eso lo queremos el día de hoy arranquemos con el caso más sencillo para ponernos en, en sintonía y luego lo, lo vamos a complicar un poco entonces primero puede parecer muy trivial en realidad no lo es. Vamos a suponer que tenemos dos señales. X de T, cuyo periodo es T sub X, y Y de T, cuyo periodo es T sub Y. Esas dos señales son periódicas y se van a sumar. El resultado de la suma de X de T con Y de T es Z de T. Y queremos hallar cuánto sería el periodo de la función Z. Eso es solo lo que vamos a hacer. Entonces, como les mencioné, vamos caso a caso. Primer caso las señales son iguales en periodo, entonces en este caso no importa si las señales están desfasadas o no están, si tengo dos señales con el mismo periodo y las sumo, la señal resultante va a ser una señal exactamente igual al mismo periodo de cada una de las señales que he sumado, aquí en la figura intenté hacer un ejemplo, son dos señales, no las puse en fase o en contrafase o en o en, o en desfase, en, re, en realidad no importa, porque como les mencioné anteriormente, yo puedo tomar un periodo desde, desde donde yo quiera, siempre y cuando la señal vuelva y se repite, así que si no están sincronizadas, yo las puedo sincronizar simplemente con mi definición de donde va un, un periodo, sin embargo aquí las quise dejar un poco separadas, y si yo las sumo, el intervalo que se repite en el periodo t, tz, siempre será igual. Siempre miren que arranca casi en la D, aquí casi en la D, casi en la D, casi en la D y termina un poco más adelante de la Y para el periodo de, de Y. Si yo sumo esa señal siempre será completamente periódica, no importa que estén desfasadas. Lo, lo voy a intentar es explicar de otra forma. Yo siempre como cada cuatro horas, o sea, cuatro, cada cuatro horas voy a tomar algo. Entonces arranco a las 00 horas, a las 4 de la mañana, a las 8 de la mañana, a mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche y otra vez a las 00 horas. O sea, cada 4 horas es mi periodo donde voy a tomar algo. Y supongamos que tengo que tomarme un remedio, un medicamento, también me lo voy a tomar cada 4 horas, pero no puede ser con la comida. Entonces me tomo un medicamento cada 4 horas. A las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche y nuevamente a las 2 de la mañana. Les aseguro que en cualquier periodo de 4 horas que ustedes quieran poner, yo me, me he comido y me he tomado el medicamento. Entonces siempre cada 4 horas yo voy a haber cumplido con esas dos. Esa es otra forma de ver que las señales que son con el mismo periodo, su suma será otra señal con el mismo periodo. Bueno, siempre y cuando nos anule, no estamos viendo ese caso. O sea, que la señal se va a anular, no, siempre va a haber una señal adicional. El siguiente caso es un poco más complejo. Es, una señal tiene un periodo y el otro tiene un múltiplo entero de ese periodo. Entonces, si se analiza de, de esa forma, si, si una señal tiene un periodo muy pequeño y la otra un, un periodo mucho más grande, si yo repito esta señal varias veces, de tal forma que me llegue otra vez a, a coincidir un número entero, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, el que, el que se necesite, sin, significaría que las señales otra vez vuelven y se encuentran. Y si vuelven y se encuentran, significa que es, tenemos señales con el mismo tiempo de repetición. Y si son señales con el mismo tiempo de repetición, volveríamos otra vez al caso 1. O sea que las señales van a coincidir en un periodo y la suma sería... La, la suma el periodo resultante, en, en este caso el periodo más grande, entonces para para este caso cuando sumo dos señales de diferente periodo, pero donde un periodo se multiplo del otro, el resultado sería el periodo más grande entre ambas, miremos por la gráfica, aquí lo hice muy muy simple, este periodo es en la mitad del otro, y si yo lo repito N veces, en ese caso solamente el 2, 1, 2, estos dos periodos forman un tiempo de repetición y esa señal, con esa señal, como tienen el mismo tiempo de repetición, cuando lo sumo, pues el tiempo de repetición, que en ese caso será el periodo, va a ser igual. El más grande en ese caso, TX, que es más grande, dos veces T, -t sub Y es igual a TX, que es lo que tenemos acá. Esto es un ejemplo muy sencillito de cómo se va a calcular. Veámoslo un poco más complejo. ¿Qué pasa si el cociente entre los periodos es un número racional? Incluso el caso anterior puede ser un número racional. En vez de hacer 2 sobre 1, tengo 1 sobre 2. Y 1 sobre 2 es un número racional. En ese caso, ¿qué se tiene? Y hay que tener cuidado con la definición de racional y cómo nos afecta el periodo. Tenemos que el periodo Tx sobre el periodo Ty o al revés si lo quieren, no hay ningún inconveniente, es igual a un número P sobre un número Q, donde P y Q son números naturales. Pueden ser incluso enteros, pero como siempre los voy a tomar como números po positivos, entonces son números naturales. O sea, que P sobre Q pertenece a los racionales. En este caso, en este caso, Tx sobre Ty igual a P sobre Q, que es un racional, yo puedo afirmar, si, si resuelvo esta igualdad que Tx por Q y que Ty por P, como lo tengo en, este, en esta parte de acá, se cumple esa igualdad. Es decir, viéndolo desde el punto de vista de las señales, si el periodo Tx, lo repito un número Q, donde Q es un número entero, obligatoriamente, Tx, lo repito el número Q, encuentro un tiempo de repetición. Y si el periodo Y lo multiplicó por un número P, que también es un número entero, encontraría un periodo de repetición. Y resulta que Tx por Q es igual a Ty por P, o sea que tenemos el mismo tiempo de repetición de ambas señales. Una se repitió P veces, la otra se repitió Q veces, sin embargo se, se van a encontrar. Y como otra vez vuelven y se encuentran, volvemos otra vez al caso donde se tienen tiempos de repetición exactamente igual, que sería el caso 1, o sea que la señal sí sería, de, sí sería una, una señal periódica. ¿Cuál sería el periodo de la suma de ambas, ambas señales? El que está acá. Sería, como es el mismo tiempo de repetición, sería Tx por Q es igual a Ty por P, que sería igual al nuevo periodo t subset. O sea, si, si, si existe, si, si se puede hacer. ¿Cuál es la única condición? Que P y Q sean primos relativos. Es decir, que no tengan ningún factor en común. O sea, P y Q no pueden ser 4 y 2, porque entre 4 y 2 hay un factor común que es 2. Pero sí podrían ser 3 y 2, o 5 y 2, o 5 y 3, porque no tienen ningún factor en común. O incluso 9 y 8, porque 9 sería 3, 3 a la 2, y 8, 2 a la 3, no hay ningún factor en común. Sería primos relativos o coprimos. Esa es la condición. Y si tienen un factor en común, hay que simplificarlo para que se conviertan en primos re relativos. Seguimos al caso. Entonces, aquí vamos a. Aquí hice un ejemplo donde uno tiene uno, la primera hay que repetirla dos veces, la, la hoja hay que repetirla tres, tres veces. 2 y 3 son primos relativos. Entonces, px se repite dos veces es igual a TY que se repita tres veces. Entonces aquí tendríamos eh, el cociente que P sería 3 sobre Q que sería 2, pero TX repetido dos veces, una, dos veces, equivale a TY repetido tres veces y la señal otra vez vuelve y se va a encontrar. Entonces eso es una forma de ver que si se puede hacer la suma de señales periodos, cuya razón de periodo sea un número racional y la señal vuelva a ser también una señal periódica donde se debe cumplir esta igualdad. Y sería Tx por Q igual a P por Ty, el nuevo periodo. Pasemos al caso de los irracionales. ¿Qué pasa si Tx sobre Ty, su, su cociente es un irracional? Pues dado que son irracionales, no se puede expresar de la forma entero sobre entero porque es un número irracional, simplemente por, por definición no se puede hacer así. Por lo tanto, como no es un número entero, al multiplicarlo por el periodo, no encontraré un tiempo de repetición. Encuentra un número, pero no es un tiempo de repetición. Recuerden que el tiempo de repetición siempre tiene que ser un múltiplo entero del periodo. Entonces, nunca se van a encontrar, pasarían muy cerca, pero nunca se encontrarían. Por lo tanto, la suma de dos señales, cuyo cociente de periodo sea un número irracional, no va a ser una función periódica. Esa función sí dará una función oscilatoria, muy seguramente, y que se va a llamar una función cuasi periódica O sea, va a ser oscilatoria. A simple vista puede parecer de forma periódica, pero si entramos en detalle, no se va a repetir exactamente igual en el mismo tiempo si lo desplazo va a ser muy cercano, va a estar en un, en un intervalo, pero no va a ser exactamente igual en el, en el mismo punto. Es una señal cuasi periódica, las cuales son muy importantes, pero en este, en este caso no veremos más allá de esto, simplemente es una señal que no oscila, perdón, que no se repite exactamente en el periodo, sino en un periodo muy muy cercano, pero no es igual. Y para finalizar, vamos a ver, ah bueno, aquí estoy dando un ejemplo, donde están las señales, supongamos, pues no lo pueden probar que, esta, que esa razón entre estos dos periodos es un número irracional yo empiezo a repetir uno, empiezo a repetir el otro pero nunca, nunca van a ser exactamente iguales se, se pueden ir acercando, se acercan por un lado, se acercan por el otro disculpen, se va acercando, se va acercando pero se pasa y luego otra vez se, se devuelve pero nunca va a ser exactamente igual por eso digo que es una señal cuasi periódica, es oscilatorio, pero no es una señal que es de forma periódica que se va a repetir y finalmente veamos el caso si, si la razón es un número real en ese caso otra vez vuelve y se simplifica si es un número real que se simplifica en dos partes si es un número real ra racional ya vemos el caso 3 donde la señal se sería de forma periódica y si es un número real irracional ya vemos el caso 4 donde la señal no sería una señal periódica la resultante de la suma de dos señales para concluir los temas que vimos en este video son suma de señales periódicas, periodo resultante cuando las señales tienen el mismo periodo, periodo resultante cuando las señales tienen un periodo múltiplo del otro, señales resultantes cuando el cociente de los periodos es un número racional, que sea periódica, y finalmente cuando la, suma, cuando la suma de dos señales periódicas cuyo cociente de los periodos es un número irracional, no me va a dar una señal periódica, me da una señal cuasi periódica, pero no una señal periódica. Muchas gracias.